Estaréis viendo todo eso de atrás porque he estado limpiando, ¿vale? ¿Os quiero no decir una cosa guapísima? Mirad, chavales, esto es... La hostia... Autógrafo dedicado de... Salva Spin, dibujante de Deadpool, para quien lo sepa. Y aquí tenemos fotitos mías. De pequeño, mirad qué cosa, tío. Me he puesto gordo y calvo, tío. Bueno, estoy, tengo casi el mismo pelo. No, no, tenía pelo pelotazón, eh. Mirad. Mirad, loco. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vaya intro más rara. ¿Por qué? Porque el reto que me han puesto es un poco extraño también. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. ¿Por pues qué quieren que diga eso? Mira, voy a utilizar tu reto para mandar un mensaje a mi novia y decirle que gracias por aguantarme. Porque estoy 12 horas diarias conectado en este puñetero ordenador. Gracias. Bueno, vamos al vídeo directamente ya. El vídeo de hoy, habréis leído ya en el título, es cómo reducir el ping en Valorant. Como ya sabéis, los que no estáis suscritos. No, los que estáis suscritos Me dedico a hacer serie de tutoriales, coaching eh, Subir mis propios clips Vídeos de risa Pero más que nada ahora mismo está centrado en Valorant O sea que si os gusta el Valorant y queréis ver el mejor contenido de España de Valorant Chulito, eh, me hago el chulito diciendo que es el mejor contenido y no es nada ¿Y esto qué es? ¿Lleva medio vídeo ahí? Bro Vale, ya está arreglado, ya no se ve nada raro. Lo que pasa es que estoy como muy abajo, ¿no? Me estoy mirando de... como si midiera me un metro sesenta Lo que iba a decir, eh, este tutorial es bastante sencillo y os aseguro que os va a ayudar mucho a bajar el ping a que lo necesitáis, a los que vivís en Latinoamérica, a los que vivís en España, que tengáis mal ping. Así que vamos dentro directamente ya de, del ordenador para que veáis cómo se hace. Ya estamos en el ordenador. Como veréis, tengo aquí todo lo de montado de Twitch, porque hago directos en Twitch. Soy un pesado, pesadocito. Para... Ir al buscador. De Google, ¿ok? Tenemos que descargarnos esta herramienta. ¿Cómo lo buscamos? Simplemente te creamos aquí Haste y te sale el primero, ¿vale? Una vez nos metemos, ¿sonará mucho el ventilador? No lo sé, es que tengo mucho calor. Vamos a Get Haste Now y compramos el free, ¿vale? Hay varios, uno gratis. Voy a hacerlo todo desde un inicio para que veáis que funciona. Lo he borrado todo para que lo veáis. Ahora veréis ponemos aquí nuestras cositas. Eh, first name, ya, mal Lo He hecho mal ya, tío No quiero que veáis mi contraseña, eh Vale, contacto ruido por si queréis Ficharme para algún equipo, alguna mierda <risa> Ya nos estamos metiendo Bueno, una vez estamos aquí Tenemos que ir a nuestro email Como veréis aquí, tengo un email Que me pone que confirme la cuenta Yo confirmo la cuenta simplemente le doy un clic me envía a una página con el link de descarga del programa es un programa vale le damos a descargar esto es hecho para gamers directamente vale para bajar el, game, el ping de gamers lo instalamos tal cual sin problema todo esto lo podemos cerrar ya lo instalamos donde queramos eso da igual aunque creo que se instala directamente en el C porque lleva la configuración de la red pero no estoy seguro ahora lo veremos no me acuerdo que esto yo lo tengo instalado desde hace... Cuando jugaba Fortnite. O sea, imaginaos todo el tiempo que llevo usando este programa y me funciona siempre. Ahora veréis. haste. Ahora se verá haste, Nos pedirá la contraseña. Lo típico. Tendremos que elegir nuestro juego. Ahí estamos. Aquí podemos co coger el Pro Pass. Que esto vale dinero, pero no. Listo para iniciar. Haste Checking. ¿Ok? Aquí elegimos el juego. Por ejemplo, Valorant. Automática ciudad. Iniciar chequeo. Aquí vamos a ver el ping que me va a dar a mí usando este programa es este, ¿ok? Está aquí cogiendo todo es, es la hostia. Yo normalmente juego a, en Fortnite y tal, menos jugaba 180 de ping, cosas así. No tengo demasiados megas. Y con este programa me bajo como casi a la mitad, a 50 de ping. Ahora en Valorant me contraté una fibra más fuerte, por así decirlo. Y juego como a 40 de ping, pero esto me lo bajo como a 20. O sea, una locura. Ahora lo veréis hasta lo que me baja. Yo creo que 20 o... ¿Ves? Te, te, como que te conecta al servidor más cercano que tengas de ese juego. Vale, ya está hecho el check. Ping 0, supuestamente. No puede ser. Bueno. Aquí pone ping 0 Ahora veremos Pero yo creo que ping 0 no va a ser Lo vamos a meter en el Valorant Y vamos a ver qué ping nos da En el juego ya se activa solo el programa Esto no lo podéis cerrar Bueno, sí porque tiene... ¿Cómo se dice? Eh... Está en segundo plano siempre, ¿vale? Esto lo podéis cerrar tranquilamente Que no hay ningún tipo de problema, ¿ves? 30 de ping 30, ¿eh? 30 Y cuando juego a 50 O sea, me ha bajado casi la mitad 30, 37... Eso sí, hay veces que en partida me va mejor. ¿Veis? Aquí me ponen que iba a 0 de ping. lo habéis visto, por eso me ha marcado 0 de ping en el programa. Como habéis visto, me ponía menos 1. Ahora, si sí, meto en el programa, y saldrá 36. Pero es eso. Yo normalmente juego entre 50, 60 de ping, 40. A 30 nunca suelo llegar. Y en partida, al haber hosts eh, neutros también, de que como que te coge una persona de la zona, te baja aún más el ping. ¿Vale? Yo aquí estoy utilizando directamente el ping del servidor de Valorant. O sea, ahí me va de lujo. 37 tienes es una auténtica locura. O sea, puedo estar aquí jugando todo el día, que no voy a notar ningún tipo de tirón y, y nada. Vaya headshot, meto a veces ¿eh? vale. no tengo más que añadir. Mente que dejéis un like al vídeo, que os suscribáis, por favor, que no os cuesta nada. Es un botoncito. Que dentro de poco traeré una rutita de cómo mejorar el aim. Traeré muchas cosas, traeré muchas cosas muy buenas. O sea, que os recomiendo mucho que os suscribáis porque merece la pena, ¿vale? Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.